Te propongo un nuevo ejercicio. Se trata de escribir un algoritmo que muestre solo los números pares o los divisibles por 3 dentro de un conjunto. ¿Te animas? Tómate 5 minutos para intentarlo y cuando termines lo revisamos. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Te muestro mi solución. Recordemos, se trata de escribir un algoritmo que muestre solo los números pares o los divisibles por 3 de un conjunto. Los números pares, si te acordás, son aquellos que al dividirlos por 2 el resto da 0. Eso es lo que significa que un número sea divisible por otro. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer todo el conjunto, como ya sabemos, con una repetitiva definida, que tome por cada elemento del conjunto, lo vamos a ir almacenando en una variable temporal en la que llamamos e. Y vamos a preguntar si el resto de dividir e, o sea el elemento que estamos evaluando por 2 es igual a 0, o el resto de dividir e por 3 es igual a 0, cualquiera de los dos casos me sirve porque es lo que está pidiendo el enunciado, simplemente emito el número e. Caso contrario, no hago nada. De esta forma, al recorrer todos los elementos del conjunto, los números que van a ser emitidos son aquellos que sean divisibles por 2, es decir, que sean pares, o aquellos que sean divisibles por 3.